sobre todo con adwords el, el que se me vayan las campañas de presupuesto eh, y sin darme cuenta de hecho una caga muy fuerte fue que las campañas de vídeo estaban separadas y fue una campaña que heredé de otro cliente y, y no lo vi <ríe> lo descubrí mucho más tarde cuando llegó el primer cargo de presupuesto y tuve que estar ahí cazando presupuestos o sea, fue la mala no tan conocida <risa> bueno pues fíjate voy a decir google y que <risa> ya sé que es conocida pero me refiero a mucha gente está con Excel, no como la herramienta principal y hemos dando cuenta de todo lo que se puede hacer con google Spreadsheet que, que, que hasta hace poco no se podía hacer realmente lo que digo es conocido es las posibilidades que da Spreadsheet con otros add-ons y con otros complementos se puede sacar muchísimo partido de conexiones Venir en grupo eh, y coger un apartamento con más gente, a poder ser con gente, digamos, que aunque la conozcas, pero que, que no trates a menudo con ella, porque las sinergias que ocurren en los apartamentos son brutales y, y el conocimiento que he adquirido en el salón o en la piscina de abajo a veces supera el de incluso en muchas charlas. Lo recomiendo es venir en grupo y vivirlo más.